Buenos días, mi nombre es Ricardo Poyazos, del grado 11 de la institución educativa Alfonso López Fumarejo, del corregimiento de Potrerito del municipio de Jamudí. Eh, la importancia del gobierno escolar es, nosotros venimos siendo la voz de, de todos los estudiantes, de toda esta comunidad tan grande, de, eh, nosotros presentamos las quejas, eh, las cosas que queremos mejorar en la institución. Eh, todo eso ante las directivas, hacerle conocer la, lo, las necesidades de nosotros como estudiantes.